¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Gracias por seguirnos acá noche a noche en la transmisión que realizamos con nuestros invitados. En esta ocasión, hoy miércoles, nos acompaña nuestro gran amigo Arcesio Torres. Nos va a seguir contando las eh, diferentes historias de cada uno de este sector importante como es el Cantón Espíndola. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que también ya está listo como todas las noches. Estimado Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo cordial para ti y un saludo cordial para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio digital La Voz del Sur. Y aquí estamos efectivamente para contar, para conocer una parte más de nuestra provincia, en este caso el Cantón Espíndola, los días miércoles lo hemos destinado para eso. Y quién más que Arcesio Torres, nuestro invitado de los miércoles para contarnos, para llevarnos a pasear, a conocer la historia, la vivencia, su gente, su cultura, sus tradiciones de lo que es el Cantón Espíndola en la provincia de Loja. En esta ocasión, Arcesio Torres, ¿de qué sector nos vamos a, nos vas a contar? Bienvenido Arcesio. Bueno, gracias a ti Ramiro, gracias a ti también Leonardo y a todos los a quienes nos ven y nos escuchan en estos medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de la parroquia eh, que es la cabecera cantonal del Cantón Espíndola, Amaluza. Eh, pues, esta parroquia bien. fue fundada por Fray Bartolomé de las Casas en 1546, pero se tiene datos que, que la población sí empezó con los indígenas, eh, los huangocollas, eh, empezó la, la, a organizarse como, como pueblo, como ciudad, eh, en 1517. Eh, antes esto ha sido un pantano, es donde es ahora la parroquia, en el, sí la cabecera cantonal, un pantano que después se convirtió en faicales y luego ya vinieron las casas, las covachas, para luego formar ya la, la parroquia, hoy Amalusa. Eh, esta parroquia en 1000... 828 es que llega a ser, a ser elevada a la categoría de parroquia. Uh -huh. eh, antes de eso eh, era solo un pueblo. Ahí fue nombrada parroquia rural y eclesiástica, porque esta, esta parroquia eclesiásticamente pertenecía al, al sobispado de Cuenca. Uh -huh. eh, y luego ya pasó a formar parte del cantón Calvas. Hasta 1970 que se... se Erigen el Cantón Espíndola y ya forma la cabecera cantonal del Cantón Espíndola, junto, conjuntamente con Jimbura, Bellavista y Santa Teresita, que son las parroquias que conformaron primeramente este Cantón Espíndola. Y hablando un poquito de, del fundador, Fray Bartolomé mm. Ruiz de las Casas, es de Sevilla, España, es un encomendero español, es un, fue enviado a, a Sudamérica, Ecuador particularmente a servir como defensor de los indios, tanto de España como de, de, de Sudamérica. Entonces, él vino por aquí y en su paso fue lo que funda esta, uh -huh. esta parroquia, en su paso al, al vecino país del Perú. Eh, su padre fue, este nació en 1800, uh, 1800, 1484, perdón. Y su padre era Pedro de, de Las Casas y su madre Isabel de Sosa. Eh, luego este fue, fue teólogo, fue escritor y también fue arzobispo de Chiapas en, en el año de 1543. Entonces uh -huh. es el, el, un poquito de historia de, del fundador, de, para sí. que conozcamos un poquito del fundador de, esta, uh -huh. de este pueblo. de esta, no, no parroquia, sino del pueblo de Amalusa Por supuesto que vale la pena pues, eh, retroceder un poquito para... Eh, saber, para conocer de dónde y cómo aparece este, este lugar. Y de hecho, quisiéramos que nos digas acerca del nombre. ¿Cuál es el origen de, este, de su nombre, Amalusa? Bueno, Amalusa tiene tres derivaciones o tres, eh, tres títulos, como se podría decir. Eh, según Jorge García Alberca, un escritor que, que escribe un libro, toponimias de, de la provincia de Loja, dice que tiene tres derivaciones. Primero... Ama Luxi ama es, eh, es un quichua, ama quilla, ama shua, ama, ama, ama lluya. son no mentir, no ser ocioso, no robar, entonces ama quiere decir no, es una negación, no, y yuxi, eh, en no salir, salir, no el lugar donde no se puede salir, porque el amaluz es en sí un un, estamos en un hueco rodeado de, de, de cerros de elevaciones, yeah. entonces por eso le pusieron Ama Luxi, fue el primer nombre, mm. en el quechua. Después viene el vasco Amay, eh, Amay Lusa, Amay final y Lusa, de, Lusa del cam, camino, es final del camino largo, eh, porque estamos al sur del Ecuador, eran yeah. largos los caminos, los viajes que tenían que hacer mm. desde Quito para trasladarse al Perú para yeah. pasar por ese sector. Entonces, también decir, era, era, como sector, eh, era como un sector, era como un lugar, un sitio de reposo, quizá para, para ellos en ese momento. Sí, sí, era, era un, un sitio de reposo. Era, eh, se quedaban unos días para de aquí pasar ya hacia la, la, la frontera, hacia el, hacia el Perú, ya pasaban a otro país. Y luego también la última derivación es de A y Malusa. Malusa es un apellido de origen español y portugués. Malusa. Eh, hay muchas muchos de de, estos, de este apellido, hay mucha gente en, en Brasil, por ejemplo, ¿Sí? donde se, se tienen este apellido Malusa. Y después, como decían, vamos a Malusa. ¿Dónde Malusa? Entonces le unieron la, la vocal A con Malusa y se quedó con ese nombre, a Amalusa. Vamos a Malusa. Eh, esas son las, la, según las interpretaciones, como digo, de este escritor Jorge García. Eh, Alberca, que un lojano que escribe, es, incluso es oriundo de, también tiene sus raíces en nuestro cantón Espíndola. Eh, ¿Cuáles son los apellidos predominantes en Amalusa? Bueno, hay, hay, lo, los, el que predomina siempre es eh, los Jiménez, pero también hay Torres, Salazar, Corderos, eh, Abad, eh, Álvarez. Hay muchos apellidos que, que Domina, pero siempre estos apellidos son, de, eh, son venidos, introducidos de, de Cuenca más, porque, por ejemplo, la, la familia donde pertenezco, los Torres, vinieron de Cuenca, uh -huh. pero ellos son de origen español, que vinieron y, y compraron las tierras, las fincas aquí, se quedaron Bien. para hacer vida aquí, porque vieron que esta tierra era productiva, y se quedaron aquí en lo que es todo el Cantón Espíndola, y particularmente uh -huh. en la parroquia de, de Amalusa, que antes toda la, todo el Cantón Espíndola era... Una sola parroquia, Amalusa. Entiendo, Arcesio, que justamente usted nació, creció en este lugar, es oriundo de acá de Amalusa. Como dice, sus padres llegaron y bueno, se quedaron acá y usted empezó pues prácticamente su vida acá en este lugar. Su infancia quizá nos puedes contar un poquito de, de, de ese momento, de esos tiempos ahí en ese lugar donde te vio crecer. Bueno, yo, yo, mis padres, mis, mis abuelitos son eh, de aquí de Amaluza, son nacidos ellos aquí en Amaluza uh -huh. y también fui criado. Yo más en eh, mi infancia también pasé un poco, eh, mis abuelitos vivían en el sector rural, a, unos 15 minutos. Entonces de ahí ellos como eran agricultores y ganaderos empezaron a, empezaban a llevar el ganado tanto a la cordillera en los meses de, de verano y en el invierno llevaban a, a la parte baja, uh -huh. al sector de Calvas, de Usaime, toda esa parte. Entonces ahí fue lo que empecé yo a, a caminar, a, a salir, a conocer y a preocuparme, uh -huh. de conocer, de caminar, de andar los caminos de nuestro uh -huh. Cantón Espíndola. Y después ya cuando, cuando ahora que hace unos pocos, pocos años, desde los uh -huh. 2009, que vino Felipe el Chasqui Varela y lo acompañé hasta Ipate caminando 10 horas, eh, me entró también la la idea de, de, uh -huh. de, de averiguar más, de consultar uh -huh. más el porqué de los nombres de los pueblos, el porqué, uh -huh. el porqué de los nombres de los ríos, incluso de las lagunas, qué significan. Eso es, uh -huh. eso es lo que te puedo contar. Ah, pues la infancia bien. fue bonita. Yo recuerdo la, de Amalusa por ejemplo, eran las calles empedradas, donde en el centro había una, una hilera, una fila de piedras grandecitas uh -huh. y, y planas, y al, y al costado eran las piedras más pequeñas, pero siempre uno se caminaba por las más grandes que estaban en el centro y uh -huh. al, al costado, como digo, las piedras más, más, eh, más pequeñas, pero eran muy uh -huh. bonitas las calles, como digo, empedradas. Uh -huh. De ahí se las cambió. Las casas también eran de adobe, de bareque y tenían grandes corredores, grandes patios, uh -huh. que eran donde tenían también los pilares. Uh -huh. eh, habían los pollos o, o los asientos que se llaman, eran a base de, de adobe. Entonces uh -huh. era muy bonito. Algunas uh -huh. veces los, los dueños de las casas sacaban sus jergas para atender, o si no, uno iba y se sentaba nomás uh -huh. en cualquier pollo, así se podía incluso amanecer ahí acostado, claro. que nadie la, nada le pasaba. Uh -huh. Entonces, y era también, son pueblos bien tranquilos, son, son uh -huh. ciudades eh, muy sanas. Eh, los niños por lo general y por eh, naturaleza son muy extrovertidos, y juegan, buscan formas de divertirse, pero muy sanas, sobre todo en aquellos tiempos. ¿Qué juegos recuerdas que tú practicabas y con, con tus amigos en aquel entonces? Yo recuerdo que, que en ese tiempo, ya cuando yo estaba niño, había una fábrica aquí de, de, de gaseosas. Uh -huh. Le hacían con un cilindro de gas, le hacían, un, tenían una maquinita para ponerle la la tapa o la tapilla. Entonces con esas tapillas nosotros jugábamos al pique, que es en el pilar o en, el, en la columna de, de la casa. Pica, le picábamos ahí el que se acercaba más a la, uh -huh. la otra tapilla, ganaba la tapilla. Entonces uh -huh. era, andábamos con los bolsillos llenos de tapillas. Jugábamos uh -huh. a los trompos. Eh, es un, un, un, un juego muy bonito. Se jugaba a la, a la cocina, se jugaba... También con los cherecos o checos, unas bolitas negritas y una fruta mm -hmm. que también, que, como, era, como conté la semana pasada, eh, era como tener ahora las bolichas. Pero yeah. con eso se jugaba yeah. porque no había en ese tiempo las famosas bolichas. Claro. Se jugaba a los ángulos que era como el béisbol ahora casi, pero era con ah. la mano. Era un, habían juegos muy, muy bonitos, muy, muy recreativos yeah. y muy sanos. ¿Y crees que esos juegos ya están en extinción? ¿Han desaparecido? ¿Eh? ¿Por qué razón, quizá? Eh, el modernismo siempre mata o está matando, o está quitándonos la, lo, lo tradicional de, nuestro, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y pienso que eso es lo que ha matado. Ahora ya cada, incluso los niños o los chicos ya saben manejar un celular, entonces ya pasan más metidos en eso, mm. que antes de dedicarse a jugar, ya sea, antes en las calles se jugaba también índole claro. lo que sea. Y se, se jugaba, imagínate que eh, empezamos a jugar con, con las famosas eh, eh, bolas de hechas de media, donde ah. se, se, se ponía ya sea bastante trapo ahí, y Ajá. se les enredaba de una forma que quedaba con un baloncito y con eso se jugaba. Entonces, claro. porque no había aquí el plástico, no había ni, claro. ni las, los balones de plástico, peor de los otros. Entonces, y las muñecas de trapo, me imagino que con las niñas, las muñecas de trapo. Claro, así mismo, la, las, las niñas también igual, eh, con las muñecas de trapo, con incluso con con juguetes, con, con frutas de, de, del, del campo... También hacían sus, uh -huh. con sus naranjas, hacían las cabecitas, con palito ya les hacían el cuerpo. Entonces, con eso se jugaba, porque no habían igual las muñecas de, de plástico o de carey, uh -huh. que, que se llaman. Entonces, eso eran como digo, la infancia fue bonita, fue sana y bueno, sigue siendo sana un poco, pero como uh -huh. digo, el modernismo es el que está matando parte de nuestra cultura. En esta ocasión, contándonos del de lugar donde él nació, creció, donde aún sigue, eh, ayudando, sigue trabajando, eh, aportando por el crecimiento como es de la parroquia Amaluz en el cantón Espíndola. Nos estaba comentando, recordando un poco de su infancia, de los juegos tradicionales, algunos de ellos ya se están perdiendo, lo decía, por la invasión de la tecnología, y eso es en todas partes, la tecnología está como un poco opacando, desplazando eh, ciertas cosas que nos han hecho tanto bien. De todas maneras, como yo decía, pues nos vamos acoplando, pues así es eh, el mundo, son etapas que uno hay que ir eh, también cumpliendo. Pero nosotros quisiéramos eh, ya, eh, Arcecio, que nos cuentes eh, la parte de lo bueno que tiene la, la parroquia, la parte turística, los atractivos que tienen en sí. Porque todo esta, este cantón eh, tiene muchos, eh, muchos atractivos turis, eh, atractivos eh, especiales, bondades de orden eh, turístico que quisieran eh, muchas personas conocer. Ahora cuéntanos acerca de los atractivos que tiene Amalusa. Bueno, Amalusa cuenta con un sistema lacustre que lo conforman las lagunas arenal. Este nombre por una cantidad de arena que tiene en su orilla. Es una, como una playa en la altura, pero a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, tiene la chukiragua, chukiragua lleva el nombre, porque es una planta medicinal. Que la utilizan y la utilizaban desde mucho antes para diferentes tipos de, de, de remedios que hacían caseros sobre todo. Eh, hay la laguna las arreviatadas, que arreviatadas o arreviatar, quiere decir unida una detrás de la otra, que es un conjunto de lagunas y lagunillas, eh, hay la laguna Cogote, el Cogote, eh, los los antiguos nombraban al cuello, que es un mm. que es igual, la laguna es como un cuello alargado nomás, eh, hay la del Potrero del Medio, que se llama así, porque es eh, porque está en medio de dos ríos, eh, mm. y hay la laguna Huicundos, que el Huicundo es una, una bromelia, la, a las bromelias eh, eh, aquí se les llama huicundos y uh -huh. por eso, como hay bastante cantidad en su entorno, eh, decidieron ponerle la laguna huicundos. Y la más extensa, eh, de 1.400 metros de distancia, de largo, uh -huh. es la laguna Yacuri, que le da el nombre al Parque Nacional Yacuri, que yeah. es una, un, un referente de, del sur del Ecuador y una, un atractivo hermoso que tiene... Nuestro cantón Espíndola, el Parque Nacional de Apuri. Y como digo, estas, estas, estas lagunas están en esta parroquia, en, uh -huh. en el cantón Espíndola. También tenemos las cascadas: tenemos la uh -huh. cascada de la Vega, la cascada Elico, la cascada eh, de, de la Cofradía, la cascada Marcola, la cascada Potrero del Medio, que son cascadas de, de más de 50 metros de, de caída libre. Uh -huh. eh, son muy hermosas, son muy visitadas. Por uh -huh. propios y extraños. Eh, hace una semana estuvimos haciendo una, una minga para desentar el camino a la Cascada de la Cofradía, que es una de las más visitadas, uh -huh. y, y estuvieron un poco más de 40 personas ayudando, colaborando eh, uh -huh. para desentar este, este sendero. Este, ah, sí, y una, una consulta: ¿y todo el tiempo, todo el año pasan de.? Hay, hay, estas, tanto las lagunas como las cascadas están copadas, es decir, son eh, afluentes, hay afluencia durante todo el tiempo o es en temporadas nomás? Quizá las cascadas hay como ir más eh, más fluidamente, más tranquilamente, casi todo el tiempo, pero a las en cambio a la laguna, no Ahí hay que esperar el tiempo que sea propicio, que sea bueno el tiempo, eh, uh -huh. que no haya ni viento, ni páramo porque en verdad maltrata mucho el, tanto el viento como el páramo, es como botarle arena a la cara y yeah. quita la respiración, y se empiezan las manos, es mucho frío, baja bajo cero la, la temperatura, entonces es muy difícil llegar a las lagunas, o si se llega no se ve tanto la la hermosura de, de esas lagunas, o no si está nublado igual, entonces hay que ver un poco de, de el tiempo que esté bueno para ir a las lagunas, pero como digo, las cascadas están más hacia acá abajo, más bajas, ahí se ve como ir tranquilamente en cualquier temporada del, del año, cualquier tiempo del año. ¿Conoces, eh, Arcesio, si hay alguna leyenda que en, en torno a las cascadas, en torno a las lagunas, que se cuente, que se comente de boca en boca en aquí en Amalusa en, hay un, un, un relato un cuento, una leyenda de San Bartolo que dice que es un santito que, eh, que es incluso en el, el patrono de aquí de Malusa que lo llevaron a la parte alta y, y él o sea, lo encontraron en la parte alta y lo trajeron a, a Malusa y él se le regresó dice que, que no quería quedarse acá abajo, que decía que si lo dejan arriba iba a ser plano todo lo que él miraba, todo lo que es a Malusa hasta Bellavista, Jimbura, todo eso. Podía ser plano, pero la gente igual lo traía. Y él se regresaba. Después dice que él iba en una, en una burrita parida con, con un asnito pequeño. Y también llevaba su bastón. Entonces dice, viendo que la gente no lo dejaba que estar arriba ni le hacía su capilla. Eh, cogió el, el bastón en una roca que acá arriba en el salado. Y puso en una roca el bastón duro. ...y lo introdujo más o menos ahí un hueco así de, de 15 centímetros. Eso sí, conozco yo y también dicen que hay los rastros de la, de la burrita. Hay unas huellas ahí, pero eh, no, no, no se parecen mucho a rastros, pero así es la leyenda. Y de ahí subió a la parte alta del cerro y cogió el bastón y lo botó... ...y dice que cayó en la laguna de, de, donde, donde se hace, donde cae la cascada de, de la cofradía. Es un, un cuento, una leyenda que, que se teje mm. o se está ya también por perder... Eh, eh, aprovecho también la oportunidad para, para hacer un llamado tanto a las autoridades como también a, a, los, a los rectores de los colegios. Ellos, ellos tienen la oportunidad de, de mandar deberes, de hacer un proyecto de monografías incluso para rescatar esas leyendas, esos cuentos, esas uh -huh. tradiciones que se, que se están por perder. Si no claro. las escribimos, si no, con, si no oh, contamos con... Ahora con alguien que nos cuente, después se terminan esas personas y nos vamos uh -huh. a quedar ya, vamos a ir perdiendo parte de nuestra cultura. Entonces Por sí, supuesto. es un llamado también a ellos para que hagamos eh, en conjunto eh, así eh, rescatar esta leyenda, estas leyendas, tradiciones y quizás si fuera posible hacer incluso un video de esta leyenda, claro. tener uh -huh. un, un relato, tener un cuento para que las futuras generaciones sepan también de lo que tuvimos, de lo que hubo, de lo que contaron. Es. Eso, eso, sí. sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Arcesio. Es importantísimo de que se aproveche esta riqueza que tiene nuestra gente, nuestra, nuestra ciudad, nuestra provincia, en este caso, para poder plasmar y que lo que tú dices, ¿no? que quede como en una biblioteca, biblioteca, lo que sea, ¿no? a fin de que podamos, eh, las generaciones que vienen, pues, saber eh, los orígenes de, esta, de estas tierras, de estas tierras hermosas. Eh, Asesio, y en cuanto a estas aguas, tanto de las lagunas y de las cascadas, aparte de ser, eh, bueno, algo llamativo turísticamente, eh, ¿sabe si de pronto tienen algunas bondades como medicinales, algo bueno para la salud quizá, o de qué otra forma se aprovechan estas aguas acá? Bueno, estas aguas son netamente puras, son bien cristalinas, son puras porque nacen en la cordillera. Ahora ya no, antes se llevaba ganado, se pastoreaba ganado en este sector, pero ahora ya se está conservando allá porque es, forma parte del Parque Nacional Yacuri. Y estas aguas, como digo, son puras, es netamente pura, se puede beber tranquilamente de ellas y no hay ningún peligro de, de enfermarse. Y anteriormente se, se utilizaban incluso los chamanes iban a hacer sus, eh, sus curaciones sí, claro. ahí. Uh -huh. Y de eso, de acuerdo a la creencia, les funcionaba, se curaban uh -huh. y lo hacían. Eh, ahora, como ya es parte de, del Parque Nacional de Yakuri, se está controlando un poco esto, ya se controla, es más controlado. Igual que la pesca, también aquí en 1982, eh, viene un estadounidense y del Cuerpo de Paz, y uh -huh. Gregorio se llamaba y trajo semillas de alevines de, de trucha y fuimos a sembrar con algunos amigos de aquí de Malusa. Llevamos, porque teníamos que cargar incluso los, los botes, de, llevamos eh, cuatro mil truchas y sembramos en tres lagunas. En la, dos, dos mil en el Yacuri eh, mil en el Arenal y mil en la choquiragua Y después la gente empezó, como ya empezaron a, a poner, a depositar sus huevitos y tener más alevines, empezaron a poner en cada una de las, de las lagunas, por eso que ahora tenemos en casi todas las lagunas y todos los ríos tienen eh, trucha, que incluso aquí en Amaluza hay dos ríos que eh, si teniendo un poco de suerte también se puede eh, tranquilamente pescar aquí ¿Ah, una sí? trucha. O sea que se convirtió en una bendición de, de, de esto, el haber eh, llevado estas estas semillas de trucha y ahora pues hay, hay abundancia y la gente puede ir a pescar eh, libremente. Claro, sí, pero a pesar de que, de que la, la trucha también te come otras especies, como las ranitas. Uh -huh. eh, hay también aquí la, la gastroteca, que es una, una, una, una rana, un, un sapito, que e incluso están haciendo estudios para, para eh, contrarrestar el cáncer. Entonces, eh, uh -huh. hay muchas especies de, de anfibios, hay, hay muchas especies de reptiles también, pero que son buenas. Hay, hay aves, eh, incluso endémicos, ...hay orquídeas, flores hermosas que, que nos regala esta naturaleza... ...también sí. hay la parte de la cultural... ...también los antepasados dejaron uh -huh. huellas aquí en, en, esta, en esta parroquia... ...como los petroglifos de, de uh -huh. Marcola y los tacines... ...los petroglifos son grabados en, en roca, en la roca dura... ...ahí hicieron sus dibujos... ...y hay una, una, una, dos piedras que te, hasta ahora se han encontrado que tienen figuras incluso de animales, como un puma, eh, tiene figuras de, de, de reyes o con, con corona de caras, y también figuras geométricas, como cuadrados eh, de peces, incluso también eh, se ha encontrado en estas rocas, en estos petroglifos y los tacines que son hoyos en, en la roca, que algunos tienen hasta 40 metros de hondo, pero que son bien, como verles, pulido la, la, el fondo. Entonces se dice que incluso podían haber sacado un, un líquido de los vegetales para poder hacer como barro esta, esta roca y hacerles, moldearles, hacerles las figuras, hacerles los hoyos a, a estas rocas muy duras. ¿Qué prácticas ancestrales se conserva todavía acá? Eh, las, todavía se encuentra en algunas partes la, la molienda, eh, la, ahora ya lo hacen con, con asémilas, eh, se encuentran en los trapiches de madera que hacen, que, ...para sacar el jugo de la caña... ...todavía... en eh, ...partes también aquí... Se, en, la, ...en la agricultura por ejemplo... ...todavía se hacen las lampeas... ...las de hierbas... ...y no se... ...no se, eh, no se utiliza mucho los químicos... ...entonces también son productos... Eh, ...muy sanos que se producen... ...aquí en este sector... Eh, ...además del telar de cintura... Que, ...que también hay... ...algunas damitas de... ...de nuestra parroquia que todavía... ...conservan esa... ...esa parte de, de esos oficios de esa ah, parte bien. de nuestra cultura. Y en la parte religiosa, ¿cómo es la comunidad? ¿Cuál es quizá su devoción más importante y la fiesta más importante de Amalusa Bueno, aquí la, la parroquia es eminentemente católica. Hay, se puede decir un 98% de católicos que celebran las fiestas a las imágenes. Por ejemplo, el 24 de agosto de San Bartolomé, que es el patrono de, de aquí de Amalusa Ahora tenemos el primer... Domingo de julio, la fiesta de San Vicente, que es también una, una fiesta muy tradicional, que la vienen realizando de, desde hace unos más de 150 años, eh, una familia García Torres, y aún se conserva todo eso. Se hacen en, en las fiestas de cantonización, que todavía se llevan aquí, en, y se llevan aquí en la parroquia, en, en, mm. como es Cabecera, Cabecera Cantonal, se hace también las las celebraciones aquí. A la Virgen del Cisne también una de las, de las eh, fiestas religiosas también es en la, en la Semana Santa. Hay una fiesta, en la, una procesión del Miércoles eh, Santo, que es una de las más concurridas de todo el Cantón Espíndola. Se llenan calles enteritas de, de fieles que, que van con, con el Santo Sepulcro, con la Dolorosa, con San Juan. Van por, el, por las calles y como digo, llenan algunas calles. La, de gente de estas procesiones que son como digo, una de las más hermosas las más llamativas de todo el cantón y también en la semana santa aquí se hace, se viste eh, el jueves santo es un, es un, pase, pas, un, un pase bíblico que se, que se viste o se representa en la iglesia y toda la noche la gente pasa acompañando ponen turnos de, de, de barrios y de, de dirigentes para que acompañen como digo, toda la noche y toda la noche la, la gente pasa rezando hasta el amanecer, hasta las 7 de la mañana que hay la misa ya para, para eh, terminar con este jueves santo. Bueno, ahí un poquito del recorrido también, la parte religiosa. Un pueblo netamente católico nos comenta. Leonardo, ¿tienes alguna inquietud? Eh, seguro tú también, eh, bueno, tú, tú, tú conoces, ¿no? Por, eh, por este lugar, has, has estado también de cerca. Pero bueno, yo creo que en algún momento yo tengo también que visitar para ir a conocer eh, estas, estas bondades que nos está contando acá nuestro amigo Arcesio Torres. Y ya casi en la parte final, eh, sí, quisiéramos que nos cuentes eh, en cuanto a, a la parte gastronómica, los platos eh, importantes, típicos de este sector, Arcesio. Bueno, este, al Ramiro y Leonardo y amigos que nos ven y nos escuchan en sus medios... ...el plato típico que pienso que no hay, para mí parecer no hay en otro lado... ...es en la, eh, la ensalada de papaya tierna, es la papaya bien tierna, lo más tierna... ...se la coge, se, la, se le saca la corteza, se la pica en rodajas... ...se la hace hervir, se le bota el agua, se le pone nuevamente agua, se hierve tres veces... Y ya está para un poco blandita para ponerle el jugo de limón, el cilantro, uh -huh. la cebolla, eh, algunos que les guste el, el ají. Eh, y eso se come ya sea con pan, ya se come con arroz. poco también con, con el conocido repe lojano, también con uh -huh. arveja con guineo. Es un, uno de los platos típicos que... Es representativo de aquí, de, de nuestra parroquia, principalmente esto. Se da en, en los matrimonios, se da en los grados, en los santos. Esto se sirve así, en, como digo, en el plato, en, en el plato fuerte, ahí se pone esta ensalada de papaya tierna. Ah, pues qué bien, qué delicioso, según lo que nos eh, narra, nos cuenta Arcesio, pues qué bien. Como digo, yo creo que eh, hay que ir a conocer, hay que ir a disfrutar, hay que vivir en, en carne propia estas experiencias de cada uno de estos sectores, de estas parroquias, de estos barrios que forman parte del, del Cantón eh, Espíndola, que nos ha venido contando Sergio eh, Arcesio Torres durante estos, estos miércoles, durante este programa. Arcesio, ¿qué más quisieras? Eh, y en la parte final, eh, ¿algo más que quieras añadir? Y agradecerte por eh, esa deferencia y por esa apertura que has tenido para, durante todos estos días, eh, llevarnos a pasear imaginariamente por estos lugares. Bueno, agradecerles a ustedes, eh, a ti, Ramiro, a ti, Leonardo, eh, por darme la oportunidad de dar a conocer un poquito de lo que sé mm, de nuestro Cantón Espíndola, dar a conocer a quienes lo conocen y a quienes desean conocer. Eh, hago la invitación también para que vengan, propios y extraños, a conocer las bondades, a conocer eh, los atractivos, a conocer su gente, para que vengan aquí, pedirle a Dios que bendiga eh, tanto a ustedes, eh, compañeros, así como también a quienes nos ven y nos nos sintonizan por estos medios de comunicación, muchas bendiciones para ustedes y que eh, quizá pronto nos podamos ver, nos, o si vienen por aquí, los pueda acompañar para hacerles conocer lo que he hablado, lo que he dicho, para que vean que no es cuento, sino una realidad. Sin duda alguna. Muchas gracias entonces, Arcesio, eh, eh, también por la invitación y como ya he dicho, gracias por habernos acompañado en este programa. Y ser esa ventana para el mundo, ¿no? De lo que es de las vivencias, de la historia, de Amalusa, de todos los sectores de lo que es el Cantón Espíndola. Así que gracias eh, una vez más, Arcesio. Eh, no sé, el, el próximo miércoles, eh, bueno, yo creo que ya nos contaste desde todos los, eh, referente a todos los sectores, ¿no? De, de lo que es el Cantón Espíndola, y no sé si más adelante también, porque sabemos que tú eres un hombre que que has recorrido diferentes partes, ¿no?, de acá de nuestra provincia, conocen mucho, y bueno, veremos eh, a ver si es que hay la posibilidad de que sigas acompañándonos en los próximos días también acá en el programa Arcesio. Bueno, gracias, estaré dispuesto a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver de, de, de qué se puede hablar, de qué sector, de qué lugar, que también, como dices uh -huh. tú, he recorrido, he tenido la oportunidad de conocer y de averiguar también, investigar un poco uh -huh. Sobre estos lugares. Gracias, Arcesio. Arcesio Torres, un hombre oriundo de la parroquia Amalusa, en el cantón Espíndola, eh, conocedor eh, de estos sectores, amante de lo que es la parte turística. Y pues bueno, eh, felicitamos por el trabajo que haces. Y agradecemos por habernos acompañado. A ustedes, nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio digital. Gracias por eh, sintonizarnos. El día de mañana estaremos con otro invitado. Así que los esperamos a las 18 horas con 35 minutos. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.